¡Hey! ¿Qué pasa gamers? ¿Qué tal estáis? Y sí, por fin estamos después de tantísimo tiempo con el esperado estreno de la serie de Carly's Gamer. Sé que muchos estaréis nerviosos y, por, y que lo queréis ver ahora, ya mismo, así que no me enrollo más, os explico. Esta serie la vais a tener disponible gratis en el canal. También avisaros, vais a tener los dos primeros capítulos pilotos de la serie. Son episodios pilotos, es decir, son episodios de prueba que me han servido eh, para entenderme mejor con el director, con el músico y todo para que todo encaje a la perfección. Así que en este caso los episodios no tienen guiones originales, así que algunos los reconoceréis porque están basados en otros vídeos. Pero bueno, aún así espero que se encanten porque lo que se viene más adelante va a ser igual pero mejor y original. Ahora mismo lo tenéis ya disponible en un vídeo de YouTube, cada episodio en un vídeo diferente, así que por favor pasaros y veroslo nuevamente, completo, fijaos en todos los detalles, darle a like, apoyarlo para que lleguen nuevos episodios y pronto dejarme vuestras opiniones en Twitter también. Os amo un montón, chicos, y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, ya que nada de esto sería posible sin vosotros. Nos vemos pronto con más y mejor.